Mediante la práctica progresiva de la meditación... ...alcanzamos un profundo conocimiento de nosotros mismos... ...a través de experiencias internas, sentimientos, emociones... ...y comprensiones, que aumentan la conciencia y nuestras transforman. La práctica de la meditación no requiere tener una fe... ...o profesar una religión determinada... ...en principio podemos decir que es una técnica... ...que mejora la capacidad de atención, la concentración... ...relaja cuerpo y mente y ayuda a disminuir el estrés... Pero también, para quien así lo sienta, puede ser el soporte para el desarrollo espiritual, conectándonos con el espíritu y librándonos de las falsas percepciones que oscurecen la claridad mental. Regenera viene ofreciendo todos los martes, en abierto y gratuito, sesiones de meditación para aquellas personas que deseen iniciarse en esta práctica o bien profundizar en ella.